Monturas de gladiador. Las arenas puntuadas que normalmente hacemos para capear nos dan índice. Si estos índices se incrementan, demostraremos nuestra jerarquía en arenas. Al finalizar cada temporada PvP, se entregan títulos y recompensas con buen índice. Entre los títulos están el contendiente, el rival, el duelista, el gladiador y el gladiador más el nombre de la temporada actual. Todos los jugadores que alcancen el rango de Gladiador ganarán una montura única y épica para demostrar sus hazañas en el mundo. El índice normalmente de Gladiador siempre ronda los 2500 hacia arriba. La montura está relacionada con los dragones de cada expansión, pero con animaciones y armaduras especiales para que resalte. En Burning Crusade se dieron Dracos avisales acorazados, en Lich King se dieron Brinde de Hielos acorazados, en Cataclismo se dieron Dragones también con armaduras, y en Miso Pandaria se entregaron los Dragones Nimbo con armaduras. Personalmente, estas eran las monturas que más deseaba tener en todo WoW, pero será imposible, dado que al finalizar la temporada la montura no puede ganarse nunca más. En Warlords of Dynor se entregaron gronitos con manchas viles, lo cual personalmente me disgustó romper con las tradiciones de dragones. Si quieres alguna de estas monturas de Gladiador, tienes que buscarte un buen equipo de arenas y prepararte para sufrir. Número 5. Dragón Nimbo Célico. Uno en particular es dropeado por el Sha de la Ira encima de Full Light. Esta montura fue la pesadilla para los coleccionistas de monturas en su momento Porque por un bug la montura no era dropeada Se corrigió el error pero tardó bastante para que alguien a nivel mundial pudiera reclamarla Llegó el día tan esperado en que Getescora, de Reino de Korgal fue el primero en ganarla En 2014, Blizzard la declaró la montura más rara de todo Go Si quieres probar suerte, ve a matar al Shad de la Ira Número 4, Protodraco Tiempo Perdido el protodraco tiempo perdido, esa montura de la que tanto hemos escuchado Aunque su drop es del 99%, el gran problema no es ese, el problema es encontrarlo Básicamente es un raro que aparece en Cumbres Tormentosas El tiempo de respawn nadie lo ha podido aclarar, pero tienes que estar ahí Día y noche esperando, escuchando la música de las Cumbres Tormentosas eternamente Esperando el momento en que suene la alarma Mucha gente se queda noches enteras buscándolo. Otros dejan la PC encendida para esperar la alarma del NPC Scan. Otros se obsesionan y pierden la cabeza. Y a otro le sale a la primera sin esfuerzo. Es la montura más adictiva del juego y la causante de muchas horas perdidas. Es la pesadilla para todo aquel que quiere portar sus orgullosas riendas. La obsesión por ella es tan grande que algunos jugadores llevan años. Para concluir, leeré un comentario de un jugador de Francia. He cazado esta montura por 7 años, sentado en la PC entre 3 a 5 horas diarias. He perdido amigos de Guilds, he faltado a Rice y he perdido mucho contenido solo por estar en cumbres tormentosas esperándolo. Le he consultado a más de 1.000 jugadores en el chat sobre ella. Lo he encontrado 6 veces muerto, hasta en 4 ocasiones lo mataron en mi cara. Más de 170 veces me he encontrado a Virigosa muerta por otros jugadores. Siete años esperado por ella. Le comenté a mi psicóloga de ella, a mis amigos, pero estamos por terminar el año 2015 y no la he visto. He perdido todas mis esperanzas, pero algo me dice que siga. Número 3. Gran cohete de amor. Es el drop del trío de boticarios que aparece en Castillo de Colmillo Oscuro durante el evento Amor en el Aire. Puedes obtener la caja una vez por día y su drop es del 0,3%, uno de los más bajos de todo WoW, haciéndola muy rara de obtener, si la tienes, puedes sentirte un afortunado. Número 2. Tigre Espectral. Esta es la joya de las joyas, tenía una probabilidad muy baja de aparecer en el juego de cartas Juegos de Tirayende, lanzado en agosto de 2007, cada 500 cartas podía aparecer un Tigre Espectral. Años después se añadió la carta Loot a otras expansiones. Cuando Bliss cerró el juego de cartas, algunas cartas de Tigre Espectral quedaron sin canjear, aumentando su precio considerablemente. Pero misteriosamente aparecieron muchos Tigres en las subastas de varios reinos. Un hecho interesante: actualmente el Tigre Espectral ronda las 400.000 monedas de oro para el raro y desde 600.000 hasta un millón de oro para el épico. Es la montura más cara de todo el juego Número 1 Oso de Blizzard Y llegamos al número 1 ¿Qué podría ser más letal de obtener que un protodraco tiempo perdido o comprar un tigre espectral? Queda una montura que es la más difícil de obtener Y seguramente verás muy pocas de esta en tu vida El Oso de Blizzard En la Blizzard del 2008 se entregaron estos osos con la entrada Actualmente quedan menos de 50 osos para obtener en el mundo Con precios rondando los 900 dólares por obtener el código como un oso puede ser más difícil que Invencible o el Tigre Espectral, Invencible puedes farmearlo todas las veces que quieras. El Tigre Espectral juntar el oro y comprarlo, pero en el que o gastarte casi mil dólares en sitios de internet. Ver una no es algo que pase todos los días, pero obtenerla es una gran proeza de fuerza. Espero que les guste el video y les mando un gran saludo a todos, especialmente a mi amigo Moisés Canales.